Bueno, pues aquí estamos en el taller de bicicleta y hoy te quiero enseñar una bicicleta que es la que yo uso para ir al trabajo. Y la intención mía en este vídeo es intentar motivarte para que rescates esa bicicleta que tú tienes en tu casa, que todo el mundo tenemos una bicicleta y la utilices un poquito más. Venga, te voy a enseñar la bicicleta. Pues como puedes ver, esta es una bicicleta de carrera, de las antiguas llevo muchísimos años ya con ella y bueno pues la he rescatado para, ir, para utilizarla para ir al trabajo. Le he hecho unas cuantas de mejoras. La primera mejora que le he hecho a la bicicleta porque ya estaba harto de que, de que pinchara tanto ha sido cambiarle lo, los neumáticos estos que le he puesto uno pues un poquito más ancho y más gordo de más grosor entonces ya me aguanta un poquito más la bicicleta. Claro para una bicicleta de carrera no es normal este tipo de neumáticos. Pero claro, es que el uso que yo le voy a dar es para ir al trabajo y no me puedo arriesgar a que me pinche cada 2 por 3 La segunda mejora que le he hecho ha sido incorporarle este maletín. Para ello he tenido que ponerle un transportín. Y bueno, en este maletín lo que utilizo es para meter el casco. Y bueno, también llevo el candado, llevo una sudadera que por las mañanas hace fresquillo, mi gafa de sol... Y ya también pues aprovecho y pues llevo ahí la, el desayuno y, y esas cosillas. Me entra también la ropa del trabajo. El transportín, si estás interesado en comprar uno, pues este me costó en Amazon 25 euros. Hay varios modelos y bueno, este es el que más me gustó. Tengo que cambiarle esta bicicleta sí o sí este sillón, que es de plástico y molesta un poco, así que le pondré uno un poco más cómodo. Otra de las cosas que quiero hacerles es cambiar esta manilla, que también es un poco incomodillo, Sin que les voy a poner un manillar de estos de, de bicicletas de montaña, para ir un poquito más cómodo. Es que, que, por cierto, si te fijas en esto, esto lo compré en el IKEA, me costó 50 céntimos, y digo, venga, vamos a echarlo, y esto es un pito. Si te fijas, le incorporé un transportín de estos delanteros, aquí con unos amarrijos. La verdad es que voy que parezco un viejo por ahí con la bicicleta, pero... Me da muy buen apaño. Si te das cuenta, la bicicleta es una GAC. Y... La pinté. No sé si os lo he dicho antes. Esta bicicleta era de este color. Este color dorado. Y yo por, me dio por pintarla. La desmonté entera, la engrasé Y la pinté de este color azul que me gustó. En fin. Mira, volviendo al tema de los neumáticos. Te quiero enseñar una cosilla. Es que no sé si se aprecia aquí los números más o menos un poquito mira aquí pone inflate o sea recomienda un inflado de entre 50 y 75 psi eso quiere decir que está entre 5 kilos o 7 kilos y medio de presión entonces el problema que tenemos cuando no inflamos bien los neumáticos tienen que estar inflados bien porque si van flojos entonces se pisa contra la llanta y eso lo que le crea es un pellizco a, a la recámara. Entonces tenemos que tener inflar la rueda a poderse como marca al fabricante. Como yo uso la bicicleta más bien que por las mañanas de noche, pues también le he puesto las lucecita, muy importante. Tanto delantera como la trasera. Y otra cosa que les quiero cambiar son los pedales estos que solamente para pedalear tienen que ir en esta postura así que tienes que ir con el pie aquí arriba porque si lo pillas aquí pillas esto tan incómodo porque esto originalmente trae aquí como una plaquita las bicicletas antiguas traen aquí como una plaquita entonces tú metes el pie para que no se te resbale pero vamos que esta bicicleta como ya te digo el uso que yo les quiero dar es más que nada para que sea práctico porque no voy a hacer deporte con ella ni es para deportividad ni mucho menos Solamente para que, para que sea práctica y para ir al trabajo, para ir, vamos, cómodo. Bueno, en definitiva, la intención de yo hacer este vídeo es motivarte para que utilices un poquito más la bicicleta. Porque ahora voy a entrar tema. Llevo muchísimo tiempo de buscarme un patinete eléctrico desde que salieron. Y de lo que voy a hablar ahora quizás genere un poco de polémica pero yo quiero que también vosotros me entendáis a mí y si tengo razón o no tengo razón. Resulta que ya he preguntado unas cuantas de veces en varios sitios, en varios comercios, sobre un patinete, otro, una marca, un modelo... Al final me decidí por el Xiaomi el Pro, que estuve puntito a esto de comprarlo, pero... es que no me terminan de convencer. Es que tiene un precio bastante considerable y compañeros míos que han ido al trabajo pues han ido en patinete y han ido uh, dos o tres meses. Ya está, porque resulta de que luego llegaba el invierno, con el frío se vienen las baterías abajo y resulta que tenían que cambiar, cambiar no, recargar la batería. Pues prácticamente todos los días, porque es que llegaban al trabajo con los patinetes prácticamente sin batería los ponían en carga. Y me decían yo, es que el patinete ese me ha venido abajo, la batería. Y eso a mí me echa muchísimo para atrás. Ya que de por sí los patinetes no están baratos todavía, no sé si bajarán los precios o no, o será el precio que tienen, o... No sé, pero que yo tengo mi trabajo a dos kilómetros de mi casa... Tengo un tramo donde hay una pendiente quizá de un 5%, que no es mucho, en el que me cuesta un poquito más dar a la bicicleta. Sí es verdad que conforme va pasando el tiempo, yo me voy haciendo más a la bicicleta y me cuesta menos trabajo. Pero es que el patinete eléctrico cuando llega a esa cuesta es que se viene abajo. Es que me dicen a mí que se tienen que bajar para subir esa cuesta. Entonces, yo qué sé... Vamos, que yo no os quiero comeros la cabeza con el tema de los patinetes, ni, ni quiero generar polémica, solamente estoy dando mi opinión. Mi opi y mi opinión es que hoy en día mmm, es que lo queremos todo muy cómodo. No queremos, pero si una bicicleta yo tengo más que demostrado que da las mismas prestaciones, mmm, porque yo he ido con compañeros míos que han ido al lado mía con el, con el patinete, y si yo quería dar la pedala más grande, los adelantaba. O sea, que, que yo en en mmm, o sea en términos de tiempo, yo aventajaba más con la bicicleta que ellos con el patinete. Si es verdad que ellos iban a gusto y no van pedaleando. Pero es que ya os he dicho que yo llevo ya dos años yendo en bicicleta al trabajo y yo voy en la bicicleta como si nada. Y ahora bien, ahora vamos a echar números. Vamos a echar números, coge la calculadora y vamos a echar números. La bicicleta gasto cero. Es cierto que yo le estoy haciendo unas cuantas de mejora porque quiero y me he gastado ahora 24 euros en los neumáticos, más las recámaras nuevas, claro, porque al ser un neumático más ancho me hacían falta unas cámaras, unas recámaras un poquito más, más grandecillas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si tú te gastas, vengamos a decir 500 euros en un patinete, que era el que yo quería comprarme, el Xiaomi Pro 2 y luego resulta que me dicen que se queda un poquito corto, no es que se quede corto, vamos a ver, vamos a ver, que yo, no, que yo no quiero generar polémica en el sentido de que os compréis o no os compréis sino que a mí no me vale eso para ir a trabajar, eso está muy bien para dar un paseíto, para ir a comprar pan para ir a... nada para chuminear, pero lo que es en tema de práctico para hacer un, un transporte diario al trabajo y que te garantice es que a mí todavía no me convence y es como yo le digo siempre a un amigo mío que seguramente ya habrá visto este vídeo que el futuro yo no digo que no sea um, lo eléctrico pero lo que sí es verdad que ahora mismo hoy por hoy el presente el presente es la gasolina y, y lo que siempre, lo que siempre, por lo que yo opino, pasado, presente y futuro, yo creo que es la bicicleta. Así que, hombre, si tu trabajo o tu destino está ahí diariamente a 50 kilómetros, 30 kilómetros o 20 kilómetros, no vas ahí en bicicleta. Para eso te compras una moto, una 125, que pagan poco seguro, le echas 10 euros, tienes para hacerle de kilómetros ahí para reventar, pero si es que con un patinete eléctrico resulta de que lo tienes que poner en carga, ya estás generando un gasto. Y luego resulta de que yo no entiendo mucho de eso, pero por lo visto las baterías tienen un máximo de cargas en las que van disminuyendo y luego pues tiene que cambiarla, igual que la batería de un coche. Y resulta que la batería de un patinete vale alrededor de 100 euros o ciento y algo. Entonces, mi opinión, para mí, para mi uso, yo pienso que, que hoy por hoy yo, mientras pueda ir en una bicicleta, voy a seguir yendo en una bicicleta. Porque es sano, es práctico y además que es, que es ahorrativo, es que no gastan nada. Bueno, yo ni muchísimo menos, mi intención no es comeros la cabeza con el tema de los patinetes, orbitadlo si queréis, yo solamente he dado mi opinión, que a mí no me vale, pero sí animaros a que cogáis un poquito más la bicicleta y como yo, que, que es muy saludable y que yo voy a diario con la bicicleta, hago todos los días dos kilómetros para ir y dos kilómetros para venir, estoy yendo ahora en pleno verano, que hace una calor que te caga. Y mis compañeros se ríen de mí. Y yo, ¿dónde vas? Que estás loco con esta calor. Que no es para tanto, hombre. No es para tanto. Así que solamente quería enseñaros mi bicicleta. Mmm, o enseñaré más adelante cuando le cambio el manillar. O vamos, las cuatro reformas que le estoy haciendo. Y daros también mi opinión sobre los patinetes. Porque es que en verdad mmm, estaba... No sé, no sé si todavía estoy. Pero estaba deseandito de pillarme un patinete pero loco loco loco que había noche que casi no dormía pensando en el patinete y yo quiero un patinete yo quiero un patinete pero es que cada vez me voy dando más cuenta de que no lo necesito es que yo no me puedo gastar ahora por capricho por un juguete porque lo considero un juguete no me puedo gastar 500 euros y no sé hombre el que viva en una ciudad y trabaja en una oficina y que vaya siempre en llanito o algo por pues un patinete posible pues sí, irá bien pero es que yo en mi caso el trayecto que yo hago más la cuesta que hay y salgo en carretera a mí yo pongo en una, en una balanza el patinete y una bicicleta y yo la balanza se inclina hacia la bicicleta así que y el tema de los patinetes por lo que yo me entero por ahí pues se va a poner delicado, delicado en el sentido de que lo van a poner, que vas a tener que, que sacarte un seguro, no saben si van a tener que matricularlo, no saben, no sé, no sé. No lo sé, pero... animaros a que cojáis vuestras bicicletas y lo siento mucho por daros, por daros esta charla y, y si a más de uno le he quitado las ganas de un patinete, no es mi intención, no la he, porque cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera. Y, y bueno... Este vídeo mmm, a lo mejor me sirve para darme un tortazo yo mismo porque en un futuro a lo mejor yo me compré un patinete y diré, coño, pues en un vídeo anterior he hablado peste de un, de un patinete y me he comprado uno, puede ser, no digo que no, no digo que no, pero bueno, venga, nos vemos en el siguiente vídeo, anda.